Hola, soy Rosa Salauja, soy terapeuta y me estoy dedicando a la sanación a, con física cuántica, que me encanta, las cualidades de las nuevas partículas cuánticas pueden hacer, hacer maravillas. Entonces, quiero abrirme un poco a esto y publicitarlo un poco y por eso he venido a este curso. ¿Qué es lo que te llevas del curso? ¿Qué es lo más importante, lo que más te ha impactado? Pues lo que más es el, el enseñarnos uh, lo, lo no verbal precisamente que se expresa en una conferencia que yo no, no, no tenía ni idea y realmente es una, una ayuda increíble para, para, para poder dar una conferencia y que, que las más personas lo, lo comprendan, lo, lo entiendan, o sea que, que se lleve un contenido rico en todos los sentidos, por contenido y por forma. Y eso es muy importante para mí porque no tenía ni idea, no tenía ninguna formación de este tipo. Entonces me, me ha encantado, me ha encantado. ¿Cómo sientes que va a mejorar cada vez que tú hagas un curso de formación? ¿Cómo sí. sientes que va a mejorar tu impartición? Pues creo que va a interesar mucho más a las personas porque les va a llegar dentro, les va a emocionar, les, les, les va a llegar dentro, lo van, lo van a, a comprender mucho mejor que no solo la expresión de un texto, de un contenido y nada más. ¿no? que Creo que les va a impactar en, en, en el alma, emocionalmente. Lo van a comprender muchísimo mejor. ¿Por qué recomendarías este curso? Pues porque aporta, aporta mucho a personas como yo pues que quieran publicitar sus cursos o que, puedan, que quieran publicitar su, su trabajo, sea el que sea. ...que es muy importante para todas las ramas... ...pues yo que soy una persona muy tímida, muy cerrada... ...que me cuesta moverme... ...pues, pues ha sido en parte un poco, un poco durillo... ...porque me cuesta hacer estas, estas cosas... ...pero es que eran de vital necesidad para mí... ...entonces me llevo ya al poderme expresar mejor... ...moverme mejor... ...poder comunicar mejor... ...todo esto es importantísimo para mí". Y recuerda, otra formación... Es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.